En este vídeo vamos a ver cómo funciona en screencast o la función avanzada de grabar vídeos con guión llamada Scripted. Esta función no está disponible en la versión gratuita, desafortunadamente, pero si vamos a crear tutoriales de manera continua, este programa es una gran baza porque es muy potente y por suerte muy económico. Una vez arrancamos el programa, además de la función de grabación que ya hemos visto, podemos pulsar sobre Scripted. Allí vemos esta interfaz. En cada una de las barras podemos insertar texto, bien de manera manual o bien pegándolo desde un archivo de texto que hayamos escrito previamente. Cada acción debería estar en una barra para que nos sea fácil luego grabarlo todo. Una vez que tenemos todos los pasos por escrito, procederemos a grabar el audio de nuestro tutorial. A la derecha de las barras podemos ver que dice no audio. Pulsaremos en la primera grabación para empezar desde ahí a grabarlas todas. Cuando le damos a grabar, Vemos que nos indica que grabaremos de la 1 en adelante. Al inicio está en rojo. Aquí tendremos que esperar. Cuando esté en verde podremos ya grabar. Si nos equivocamos o no nos gusta la grabación pulsaremos Read para repetirla. Si nos gusta pasaremos a la siguiente pulsando Next. Una vez que hemos grabado todas pasamos a grabar el vídeo. Esto nos abre el interfaz de grabación. Este es casi igual, salvo que nos irá reproduciendo el audio mientras nos muestra el texto de cada barra. Con esto podremos seguir fácilmente los pasos en el vídeo. Cuando grabemos el paso, podemos pasar al siguiente pulsando Alt-N en PC y opción N en Mac. Si nos equivocamos, podemos pausar la grabación y desplazarnos hasta el punto en que queremos volver a grabar, bien de manera manual o bien con los controles. Una vez hayamos terminado de grabar todos los pasos y tengamos el vídeo completo, pulsaremos tan y volveremos a la pantalla anterior. Las barras aparecen ahora con más opciones, entre ellas una muy interesante, que es la de quitar los tiempos muertos del vídeo que no tienen audio. Para hacer esto nos ofrece tres opciones, absorber el silencio, que es que el vídeo entero en esa sección vaya más rápido para que se ajuste audio y vídeo al mismo tiempo, cortar el trozo que está en silencio y hacer que en la parte del silencio el vídeo vaya más rápido para que este tiempo sea menor. Esto además lo podemos aplicar varias veces para ir subiendo la velocidad. Una vez ajustado esto, pulsaríamos sobre Edit Video para pasar a la ventana de edición. Esta funciona de la misma manera en que hemos explicado en el vídeo anterior. Finalmente procederíamos a exportarlo.